Yo te como sin vida, a capela, suave que la noche espera. Ya te encendí como vela y te apago cuando quiera. Venga hasta la noche como pantera. Ella coge el grano y lo desmantela. María, no sé si lo vení. venir por mí. Medellín, me ey. Te lo doy si que tengas que pedir, ey. Te seguí, me cambie, te cari, ey. María, no sé si lo vení. Como sin vida, capela, suave que la noche espera. Ya te encendí, como vela, y te apago cuando quieras. Negra hasta la noche, como pantera. Ella coge el plan y lo desmanta. Madre y Medellín, ey, te lo doy si que tengas que pedir, ey, te seguí, me cambié de carril, ey, Mariano, no sé si lo venía, for real. Madre y Medellín, ey, te lo doy si que tengas que pedir, ey, te seguí, me cambié de carril, ey, Mariano, no sé si lo venía. cualquier Maya le marco, a lo Cristiano Ronaldo. Tírame el beat que lo parto, manos en alto que esto es un asalto. Tengo en misa pero vine de El banco, for real, madre.